El gobernador de la provincia de Duarte Juan Antigua Javier este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer llamó a los hombres a respetar y amar a sus parejas Para nosotros la mujer es un todo y, y la verdad es que de alguna manera u otra tenemos que superar las agresiones que muchos hombres ejercemos o ejercen contra la mujer nosotros pensamos que debe venir una, una, una superación del hombre para que entiendan de que la mujer no se debe en ningún momento agredir bajo ninguna circunstancia porque la, eh, los hombres queremos que la fuerza es, es todo y no es así Yo pienso que en la, es razonamiento debemos entender que nosotros somos hijos de esas mujeres y ¿no, rob